Malla Maya sus necesidades y cómo entrenar a vuestro mini pig para que haga sus necesidades en un arenero. Maya ya note sus necesidades en un arenero, pero cuando sí lo hacía usaba dos tipos de arenero. Primero uno muy pequeño, para gato, el típico que podéis encontrar en los chinos, pero enseguida se le quedó pequeño. El segundo arenero que usé es este, que es un arenero para gatos tamaño XXL, que es muy práctico porque tiene este bordillo de plástico muy grande para impedir que las piedras salgan, y también es un arenero esquinero, entonces ocupa muy poco sitio y es súper práctico. ¿Qué arena? Poder el arenero también es una cuestión muy importante. Yo tuve problemas porque la arena que usaba con malla eh, desprendía muchísimo polvo y me ensuciaba toda la casa. Hasta que descubrí la arena de silicio. Es una arena buenísima que neutraliza cualquier olor, es muy limpia, no desprende nada de polvo. Es verdad que es un poco más cara que las normales, pero yo os la aconsejo, es la mejor. Un consejo muy útil es usar para el arenero, porque no son como gatos, los cerdos beben muchísimo y por lo tanto también mea muchísimo. Si el arenero es pequeño podemos usar una de esas bolsas que venden en el supermercado que son especiales para el arenero de gatos, pero si es grande como mi arenero esquinero, podemos usar bolsas de basura. Pero cuidado, es importante pegar bien los bordes con cello para que vuestro cerdo no tenga la tentación de tirar de la bolsa basura y desperdigaros el arenero por toda la casa. instintivo. Los primeros días que traigas a vuestro minipil es importante que el arenero esté en el sitio donde va a estar definitivamente. Os aconsejo comprar un arenero más bien bajito o si no quitarle los bordes de plástico que suelen venir. Probablemente vuestro cerdito al principio te da un poco de miedo del arenero, para eso podéis meterle comida o meterle bajo un juguete para que él quiera entrar al arenero y en cuanto lo huela, lo toque, lo asociará directamente con el sitio donde tiene que hacer sus necesidades. El problema que todos los cerditos un día se hacen mayores y llega un momento en que ya no caben en ningún arenero. Entonces ahí tenéis dos opciones. Si vivís en un piso y no podéis pasearlo por lo menos dos veces al día, entonces tenéis que improvisar un arenero. He visto de todo, he visto gente que coge cajas de plástico para guardar la ropa debajo de la cama, que son muy anchos y muy largos y, y lo usan de arenero o hasta macetas gigantes también. Y bueno, la otra opción es si tenéis un jardín como yo, pues entrenar a vuestro cerdito para que haga solamente en el jardín. En realidad yo no le enseñé a Maya a hacer sus necesidades en el jardín, ella aprendió sola. En cuanto le empecé a dejar la puerta del jardín abierta para que saliese durante el día, eh, se dio cuenta que prefería mear en la hierba que en el arenero y dejó totalmente de usar el arenero. Entonces es muy lista y no me ha vuelto a dar ningún problema de mear en ninguna parte. Lo que hace es que cuando tiene ganas de hacer pis o caca, se queda delante de la puerta del jardín hasta que la abrimos y cuando abrimos sale, hace lo que tiene que hacer y vuelve. Quieres ver? Quieres hacer pis? Venga, quiero hacer pis. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!